Hola amigos, bienvenidos al canal. Este video se llama eh, ¿Cómo me pongo en contacto con PAM si me quiero leer las cartas? Bueno, los métodos de contacto son tres. El primero es a través de un correo electrónico que va a estar escrito en la cajita de descripción. La segunda forma puede ser a, tra a través de Instagram por medio de la cuenta El Tarot de PAM. O por medio de la cuenta que se llama Lisa Sur, que está ahí escrita. O por Facebook, en facebook.com/slash el tarot de pan. Esas son las tres formas de contacto. Ahora, hago lecturas, ya sea para Chile o para el extranjero. en Y consisten en lecturas que van de 30 minutos a una hora y media ¿cómo es la lectura? bueno, lo primero que hago esto, al ser virtual es sacar cartas, basándome en tu fecha de, de nacimiento y tu nombre la idea es que las cartas me hablen de ti de, tu pro, de, de algún problema que pasaste o que estás pasando y que a ti te haga sentido puede ser que la lectura te haga sentido en un 100% o puede ser que solamente te haga sentido en un tema en específico luego de eso y obviamente dependiendo siempre va a depender de los minutos que contrates si contratas 30 minutos la lectura general va a ser más concisa que si contratas una hora y media, por ejemplo. Luego de, de la lectura, puedes hacer todas las preguntas que desees hasta finalizar los minutos contratados. Eh, formas de pago. Bueno, una vez que me contactas, eh, se hace a través de transferencia bancaria, si es en Chile, en el extranjero está la opción de Paypal o Western Union ¿sí? ¿y cómo nos contactamos? puede ser a través de una llamada por WhatsApp que es, eh, digamos, mmm, eh, totalmente fluido y hacemos una conversación al respecto también está la opción de videollamada o de que me digas ¿sabes qué? quiero un video de esto y me mandas eh, con anterioridad, las preguntas lo más frecuente es, eh, digamos, una llamada a través de Whatsapp eso es lo más, lo más frecuente, pero también están las otras alternativas así que, bueno, eh, ahí están las opciones si se quieren contactar conmigo les doy eh, la bienvenida al canal, los invito a suscribirse, a darle clic a la campanita para que les notifiquen cuando me conecto y hago las, las lecturas de tarot. ¿sí? Gracias por estar, cuídense mucho y nos vemos la próxima.